Tras una factura física hay costos de papelería, impresión y envío, espacio de almacenamiento y mucho tiempo de trabajo. Todos estos problemas serán parte del pasado con la facturación electrónica y con ContaPyme será una tarea fácil. Primero, registra la factura de venta en ContaPyme. Segundo, automáticamente el sistema enviará la factura a su cliente y a la DIAN. Tercero, podrá saber si su cliente aprobó o rechazó la factura directamente en Contapime. ¡Y listo! Factura electrónicamente y lleve un control total. Contapime, siempre un paso adelante.